Hola cracks, en este video te voy a enseñar cómo hacer un bajo de gualacha totalmente fácil y sin ningún problema en hacerlo. Bueno, antes de eso te recomiendo suscribirte a mi canal porque estaré subiendo más contenido de cómo hacer trabajo, riesgo, pop. Y bueno, antes de eso pongamos el tempo a 128 y comenzamos con el video. Abrimos el, el piano roll y nos vamos a esta casilla y le damos a 4. Le damos aquí y, y, las, y hacemos lo siguiente: siga ¿sí? mi paso. ¿Sí? Para que no tengan ningún problema en hacer el bajo de guaracha totalmente fácil. ¿Sí? Bueno, siga ¿sí? mi paso, cracks. sonaría el así sería el bajo de guaracha totalmente fácil y sin ningún problema y también podemos agregar como el el kit del el kit y el clave Y también hay otro segundo bajo, que también lo vamos a hacer. Vamos a crear el, el segundo bajo. Bueno, acá este es mi proyecto de baracha Y por aquí está el bajo que le da vida al para que no se oiga solo. si Y si lo, si lo quitamos, se oye así. Y si le a, a, agregamos el bajo. El segundo bajo sonaría algo así: Aquí están los acordes Los acordes del bajo Sonaría algo así para que le dé más, más vida y ¿sí? para que no va a salir y ya junto con el segundo bajo se escucharía así ¿Qué? bueno crack me despido gracias por ver el video y denle like y suscríbase a mi canal porque estaré subiendo más contenido. que Gracias por ver el videocrisis. Que yo me lo bendiga. <risa>